Zombie Apocalypse. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cards. Hoy os traigo un vídeo informándoos de nuevas cositas, nueva información que ha salido acerca de Clash of Cards. Y bueno, como primer punto tenemos esta publicación que ha hecho crash of cars en facebook donde nos ha puesto un vídeo y nos dice primero mira el próximo mapa y algunos de los nuevos coches vamos a mantener el nuevo coche legendario en secreto por un poco de tiempo más y bueno el vídeo es este donde ya nos dejan caer cómo va a ser el próximo mapa así modo virtual como el mundo de tron y nos enseñan a izquierda y derecha dos nuevos coches que nada hablar poco de ellos uno parece un camión el otro un coche normal y en el centro de la imagen la nueva legendaria que aparece tapada y que supongo que más adelante nos dirán cuál es segundo punto del vídeo Vamos a hablar de otra publicación que hizo Crash of Cards unos días antes. Lo primero es dar las felicidades a Crash of Cards porque en su página de Facebook ha alcanzado los 100.000 likes. Cosa que viene muy bien para que el juego se vea más por redes sociales y así mismo crecer. Y bueno ellos han querido también agradecer a youtubers y a comunidades de Facebook por publicar gran contenido de Grass of Cards. Como puede ser encontrar coches ocultos, compartir momentos épicos o participar en partidas privadas. Y aquí tenemos la foto donde hace referencia a cuatro youtubers. <coughs> Yo no estoy. ¿Por qué Crash of Cars? ¿Por qué? Y poco más, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros por último que el otro día me creé una cuenta de Facebook, esta que estáis viendo en pantalla. Y ya está, chavales. ¿Qué os voy a decir más? Teneros informados, siempre me encanta decirlo, dejar un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.